Hola, ¿cómo están todos? El abogado de inmigración, Christian Veras. Quiero hablarles acerca de la campaña de Donald Trump y qué va a pasar ahora que él es presidente de los Estados Unidos. ¿Qué sucede con él los inmigrantes? Bueno, su campaña él la corrió anunciando que él quería deportar a los inmigrantes ilegales que estaban aquí y quería construir un muro en la frontera y además quería anular todas las decisiones uh, presidenciales del presidente Obama, entre ellas el DACA. ¿Qué sucede ahora que Donald Trump ganó? Bueno, lo que sí sabemos, porque así lo ha dicho públicamente después que ganó, es que sí quiere deportar a más de 3 millones de personas que están ilegales. Él ha dicho que solo quiere enfocarse en aquellos que tienen récord criminal. O sea que no sabemos qué quiere hacer con aquellos que están ilegales y no tienen récord. También ha dicho que sí quiere construir el muro en la frontera y eso va a dañar las, las entradas de aquellas personas que están escapando de Centroamérica de centro y quieren entrar al país. Por último, las acciones presidenciales del Presidente Obama. ¿Qué significa eso para DACA? Para aquellos que ya lo tienen, por ahora están seguros. Aquellos que no han aplicado y que sí califican, les sugiero que no apliquen. ¿Por qué? Porque el procesamiento actual es de unos nueve meses y no va a dar tiempo a que sea aprobado antes de que Donald Trump tome el poder. Si usted tiene DACA y puede renovar, les sugiere que sí haga esa renovación porque hay tiempo para hacerlo antes de que el presidente Trump tome la presidencia. ¿Qué sucederá en el futuro con inmigración y el presidente Trump? Eso todavía no lo sabemos. Sabemos lo que él prometió, sabemos que ha estado un poquito más flexible ahora que ya ganó la presidencia, pero en realidad no lo sabemos. Siempre, siempre consulte con un abogado de inmigración para cualquier pregunta. Lo pueden llamar al 786-408-377. Gracias.